Cada día en el sector público se producen y actualizan millones de nuevos datos cuyo acceso se facilita a través de un lugar de referencia único. Un punto de encuentro entre quienes ofrecen datos y los que precisan de su reutilización. La apertura de datos es un fenómeno imparable esencial en la Agenda Digital para España y regulado por un marco legal que permite a ciudadanos y empresas acceder a la información a través de formatos libres, abiertos, accesibles y reutilizables. Con el Open Data ganamos todos. Los ciudadanos, porque reciben un servicio público más eficiente, y algo muy importante, transparente y participativo. Las empresas, que ganan en productividad, además han encontrado en el uso de los datos un modelo de negocio de alto valor añadido. Y las administraciones, el Open Data permite evaluar el verdadero impacto de las políticas públicas que ponen en marcha y avanzar en la innovación y modernización de los servicios públicos. El objetivo del Open Data no es solo la publicación accesible de los datos, sino promover su reutilización para que se conviertan en la materia prima de nuevos servicios, productos y aplicaciones. Datos.gov.es es la plataforma encargada de organizar y gestionar este avance. A través de ella, empresas y ciudadanos pueden reutilizar los datos que gestionan las administraciones, como los horarios del transporte o la geolocalización de lugares de interés y generar así nuevos productos y servicios de alto valor añadido, como pantallas que mejoran la movilidad de los ciudadanos o aplicaciones que ayudan a hacer un mejor uso de los recursos. Haciendo uso del Open Data ayudamos a construir un gobierno más eficiente y contribuimos a transformar la sociedad de la información en una verdadera sociedad del conocimiento.